A espaldas de la iglesia de la Catedral de Sevilla Aquí estamos disfrutando de su Semana Santa Hoy miércoles santo Bastante sorprendidos por la calidez de su gente Por el fervor desde muy chicos que tienen los sevillanos Hoy estaremos al igual que en días anteriores Disfrutando de sus pasos Bastante complacidos de lo que vemos Y bueno, Sevilla un ejemplo para el mundo entero Estas son las tradiciones de Sevilla. Esto es lo que hace de Sevilla un lugar especial. En la ciudad. Y con algo de lluvia termina el miércoles santo aquí en la ciudad de Sevilla. Nosotros no hemos tenido paraguas, nos vamos a casa a esperar que nos depara el día de mañana. Jueves Santo y aquí estamos primos recorriendo las calles del Centro Histórico de Sevilla esperando la clemencia del tiempo que hoy por la tarde la verdad que fue bastante sorprendente la lluvia que, que hubo en Sevilla a partir de las 15 horas ha mejorado el tiempo y bueno esperemos que las hermandades y sus pasos puedan hacer su estación de penitencia en la Iglesia de la Catedral y nosotros así seguir compartiéndoles la Semana Santa sevillana sentidas la meditación dentro de tu cuerpo, y bueno, a las 00 empezaba la famosa madrugada sevillana. Aquella noche emotiva y especial, nosotros estábamos muy bien acompañados por nuestras dos cámaras: la Sony Alfa 6000 y nuestra GoPro. No es por alargar, pero no queríamos perder ni un minuto y poder compartirles las mejores tomas a cada uno de ustedes, primines. ¿Cómo no estar felices de tener al patrón de Sevilla frente a nosotros? Allí está Jesús del Gran Poder. ¿Es posible también no admirar al Cristo crucificado de la hermandad del Calvario? ¿O a la Santísima Virgen María y al discípulo San Juan Evangelista? ¿A los nazarenos y sus cruces, o velas encendidas, a los costaleros que quienes son los que llevan en sus espaldas los pasos? Esperándolos, esperando su estación de penitencia en la iglesia de la catedral, a la noche que los cobija, a los penitentes en sus sillas o detrás de las vallas, esperando hacer alguna foto, esperando subir alguna historia a las redes sociales. tres caídas el máximo representante de la hermandad de Triana y es así como nos despedimos con la Santísima Virgen Esperanza de Triana con la felicidad y el orgullo de vivir en Sevilla y ver cómo los sevillanos mantienen vivas sus tradiciones felicidades a ellos y gracias por dejarnos a nosotros formar parte de esto tan bonito hasta una próxima semana santa sevilla y bueno primos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho pórtense bien felices pascuas y chao chao